Buenas tardes, soy Aleli González Cáceres, eh, economista por la Universidad de Pinar del Río, República de Cuba. Hace seis años, integró la Sociedad de Economía Política del Paraguay, formó parte del Consejo Directivo, soy la actual presidenta de la sociedad. La CEPI, por sus siglas, nace en junio del 2010 y... Básicamente nace como una respuesta al reclamo impostergable de ampliar y fortalecer el pensamiento crítico en el Paraguay, una sociedad que ha sido marcada por largos años de dictadura y que aún llevan sus hombros los vestigios de una dictadura militar jamás derrotada. La indagación y la profundización en la esencia de estos problemas económicos y sociales que, son, eh, que se expresan en economías capitalistas dependientes como la nuestra, abre el camino creemos que es así, para una mejor organización de las diferentes luchas por la emancipación de la clase trabajadora en Paraguay. La CEPI eh, ha cumplido una década contribuyendo a la lucha organizada de la clase trabajadora, ha realizado, realiza tareas de formación, de cuadros, apoya con cuestiones técnicas a las diferentes organizaciones campesinas, propone directrices, eh, acompañamos varios encuentros eh, de manera que permitan eh, aportar herramientas para comprender una realidad que pretendemos transformar. ¿no? La CEPI consideramos que representa una suerte de válvula de oxígeno para el desarrollo de una economía crítica que busca hacerse un espacio en el contexto de la hegemonía de la ortodoxia económica vigente que se expresa en los planes de estudio, en las universidades, no solo en Paraguay, entendemos que es así a nivel mundial, eh, todo ello creo que otorga a nuestra organización una relevancia, en tanto que la ciencia económica, la academia en sí, es también un terreno de disputa ideológica. La CEPI eh, forma parte de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico en América Latina, CEPLA, en donde compartimos con profesionales de la talla de Julio Gambina, de Gabriela Ruffinelli, eh, la mayoría de sus integrantes formamos parte de otros grupos de trabajo de CLACSO, la CEPI solicita formalmente su adhesión a Claxo en diciembre del año pasado, 2021. Y bueno, creemos que el trabajo que hemos realizado en estos 10 años ha posibilitado o nos ha dado, digamos, el respaldo para que, bueno, podamos formar parte hoy de las redes asociadas de Claxo. La CEPI lleva adelante diferentes tareas eh, y forma parte de diferentes campañas a nivel nacional, las dos que son más relevantes por su... Eh, por, sus, por las características propias, ¿no? una tiene que ver con la campaña por la promulgación de una ley de alquileres, en donde estamos en organización con varios espacios del espectro progresista de nuestro país. Y también formamos parte de la campaña Itaipuñan de Mbae, que es en, en el contexto de la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, que se abre ahora en el año 2023. Y bueno, estamos ahí aportando eh, en el debate, en la organización en defensa de la soberanía hidroeléctrica paraguaya. Muchas gracias.